Aquí tenéis el cacharrito funcionando. No sé si lo veréis bien. Se ve un poco oscuro. La parte de los enemigos, llegáis a ver los enemigos moviéndose de un lado al otro. Si le doy a las teclas me muevo, ¿vale? Me matan. Y si hago así cambio de renderer, todo funciona igual veréis que también me matan vais a ver una cosa curiosa ¿Qué pasa ahora vale yo puedo cambiar de renderer volver al otro vale si me muevo por aquí veréis que estoy cambiando de renderer y todo sigue igual las posiciones de las cosas no cambian vale todo esto funciona hay una cosa curiosa que os voy a enseñar qué pasa ahora antes no la habéis visto pero ahora sí voy a terminar el juego me voy a matar Fijaos lo que ha pasado, y ahora si escribo, no se ve nada, pongo ls, pero sí está ahí, se ve extraño. Bien, esto que ha pasado es un bug, ahora os voy a enseñar cómo he implementado esto, y quiero que mientras os enseño cómo he implementado todo esto, que es justo lo que habíamos hablado antes, quiero que descubráis dónde está el bug que hace que pase eso, ¿vale? Bien, sí, me parece que no se ve bien por el proyector, ¿verdad? Ahora se ve bien, por eso por eso no se estaba viendo bien antes, ¿verdad? Ahora sí que se ve bien, ¿vale? Que Antes no se veía tan bien. Bien, el bug sigue ahí, como veis. Vamos a ver, aquí tengo mi clase CRenderer, que como ya hemos visto antes, el renderer de él derivan2, el renderer stdp, y en este caso el renderer stdp2. Lo que he hecho con la clase render es simplemente crear una interfaz que me provee los métodos que yo necesito para renderizar. Yo necesito renderizar estas cosas nada más, es lo que renderiza mi aplicación. Así que tengo que renderizar a mi enemigo el R, el Wonder, el Normal, el Mortal, el Player, el Game Over y me hecho simplemente un método que renderiza cada cosa, al que yo llamo y me lo renderiza. Esto es muy simple, muy básico, realmente para un renderer de verdad esto se complicaría mucho más y en vez de hacerlo en métodos, igual que habéis utilizado Ehrlich o que habéis usado SFML, sabéis que esto luego se divide en que esto a su vez cree clases, cree objetos, otras cosas, ¿vale? Pero esto para el ejemplo es simplemente... En los métodos, lista de métodos, y tengo otros métodos, clear screen y Refresh, que son los que me sirven para borrar la pantalla y refrescar. Habéis visto que cada método recibe la posición xy donde hay que renderizar, y los métodos además veréis que todos son const igual a cero. ¿Esto qué significa? ¿Qué es const igual a cero? ¿Por qué mis métodos son const e igual a cero? en mi clase renderer el igual a cero significa que estos son métodos virtuales puros y qué es un método virtual puro en un método virtual puro las clases hijo tienen deberían implementarlo y ahora me meto entre comillas lo de tiene que ser sí o sí no exactamente Pero por aquí el no, no es que el padre no pueda, sino que igual el puro significa que el padre no provee una implementación. Y por tanto, aquellas clases que no quieran ser abstractas, las que puedan ser clases que de verdad podemos crear objetos de ellas, deben implementarlos y si heredan de esta clase. Es decir, podemos crear una clase hijo de, esta padre, de este padre que no implemente el método virtual puro, pero entonces esa también a su vez será una clase abstracta y no se podrán crear objetos de esa clase esta clase no se pueden crear objetos, podemos tener punteros que apunten a objetos que son subtipos de esta clase y por tanto los punteros podrán ser de tipo c -Render. pero no podemos hacer new de esta clase porque los métodos no están implementados. Esta clase es lo que en Java son las interfaces, que luego hacéis implements en Java. Es simplemente la descripción de una interfaz y esto es una cosa súper útil. Porque yo a partir de ahora derivo de esta clase, y lo que derive, si quiero que sea una clase funcional, completa, una clase no abstracta, debe obligatoriamente implementar estos métodos. Y yo podré utilizar cualquier hijo de esta clase sin preocuparme de cómo está implementada la interfaz, ni de qué tipo es, siempre a través de un puntero hacer render, que es lo que quería antes. Bien, con esto defino la interfaz, y luego me voy a la... ¿No os llama la atención nada en esta clase? No hay nada que os llame la atención aparte del const y el virtual. Ah, por cierto, nadie me ha dicho para qué es const. No. No. ¿Qué es un método const? Del método. Cambiar el valor del método. Un método const es un método que el compilador garantiza que no va a modificar un objeto de esa clase. Es decir, imaginaos que yo tengo un objeto de tipo personaje y tengo un método draw para dibujar el personaje. Nadie se esperaría que yo a un personaje llame a personaje.draw y que al volver de ese método el personaje haya cambiado de posición por ejemplo, que el método draw haya modificado la x. Pero no solo nadie se lo esperaría, sino que eso es fuente de problemas muy serios. Si a alguien, por lo que sea, se le ocurre para paliar un bug, provocar un efecto lateral, simplemente en un método que no debería modificar, haciendo que modifique, eso para otro miembro del equipo puede ser el dolor de cabeza más grande que exista. Porque nadie esperaría que un método draw cambie de posición al personaje, o de rotación, o le cambie el modelo, por ejemplo. Entonces, yo un método, cuando estoy diseñando una interfaz, lo defino, en este caso no lo defino, lo declaro como const, para obligar al compilador a darme error si alguien que implemente el método intenta modificar el contenido de la clase, los atributos o si lo hace de alguna manera. Por ejemplo, un método const no podría devolver un puntero a un atributo interno, porque entonces alguien de fuera podría modificarlo. Un const no puede hacer eso. const es el compilador, cuando ve esto, va a garantizarnos, mediante errores del compilador, que no modificamos nada. Y de esta forma sabemos, cuando usamos un método const que ha diseñado un compañero, sabemos de antemano que ese método no cambia nada de la clase porque si lo cambiase el compilador daría error esto es una cosa que tenéis que llevar súper importante lo que se llama en c const correctness o ser correcto con el uso de const es súper importante porque esto es una forma de evitar errores futuros evitar problemas si un método no debe modificar esto es una herramienta de diseño a la hora de programar, estamos diseñando y diciéndole al compilador que en nuestro diseño, este método, no debe modificar el contenido de la clase. Para que si alguien intenta hacerlo, dé un error. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, esta clase no la va a modificar, pero las clases derivadas, como tienen que implementar esta interfaz, sus métodos tendrán que ser const, y por tanto, todos los métodos draw no podrán modificar el contenido de la clase. También se lo he puesto aquí a los clear, screen y refresh, Podría no necesitarlo, pero bueno, de momento lo he puesto porque en todas mis clases no modifican el estado. Bien, me voy y veis una clase derivada, ¿vale? Esta es el Renderer stdp, que deriva, como veis, de the renderer Y tiene también otra curiosidad que, de la que nadie me ha dicho nada. Que es un struct. No, es un class. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es un struct y por qué esto compila y funciona? Con efecto, todo es Correcto. Esto ya lo había comentado en clase, ¿vale? Struct y class son exactamente iguales. No hay ninguna diferencia con la diferencia de que el default en Struct es public y en Class es private. Significa que si yo quiero que esto sea público en un class, tengo que poner public delante. En un Struct no. Pongo Struct y es todo público. Y si quisiera algo privado, tendría que poner private. Ya está, sencillo. Bien, como veis, CRenderer STDP deriva de CRenderer y por tanto tiene que implementar la misma interfaz que ya la tenéis aquí. Aquí veréis que uso esto de aquí: override. Override es una palabra reservada de C11 en adelante que es igual que const un hint al compilador le estoy diciendo al compilador con override que este método que estoy implementando no es un método nuevo, sino que procede de una clase padre y lo estoy implementando. De modo que si yo me equivoco, por ejemplo, al poner la asignatura del método, que no he puesto el const, sin embargo, este override hará que el compilador me dé un error y me diga, oye, me estás diciendo que estás haciendo un método que deberías estar sobreescribiendo un virtual del padre, pero ese no existe en el padre. Eso es lo que nos va a hacer Override. Nos va a verificar cuando yo pongo un método que efectivamente ese método es un método de la interfaz heredada. Si no lo fuera, nos daría un error y prevendría el problema de que yo, por ejemplo, lo llame crear screen con minúscula y crea que estoy implementando el método del padre y no lo estoy haciendo y en una clase en la que el método del padre no sea virtual puro, esto compilaría, podría funcionar, pero yo nunca llamaría este método porque si llamo a través de la interfaz del padre, este no sería de la interfaz del padre. El override nos garantiza que esto lo verifica, de modo que nos aseguramos que el compilador dará un error si eso, ese método no era del padre. Bien, toda la interfaz, como veis, una pregunta, ¿por qué he definido el destructor como virtual?, en esta clase, ¿para qué sirve un destructor virtual? ¿El destructor siempre debe ser virtual? ¿El debe ser virtual? No. O sea, cuando hay herencia. ¿O sea, no. A no ser que este se... no es el hijo. Vale. vale. Bien, pues. Esta pregunta la voy a dejar de momento en el aire. ir pensándola. A ver quién me da una respuesta de por qué el destructor debe ser virtual en esta. ¿Siempre que hay herencia debe ser virtual? No. Aunque la mayoría de las veces va a ser virtual, pero no es obligatorio que lo sea. Ahora, pensad en por qué. Bien, aquí tenéis stdp2, renderer stdp2, que lo veis que es igual. ¿Vale? Porque he hecho la misma interfaz, pero en otro renderer. Son dos clases. Antes las llamábamos A y B, deberían de ser stdp y sfml, pero como ahora mismo no tengo sfml, stdp2. Y ahora nos vamos a la implementación. Esto lo vamos a ver muy rápido. ¿vale? Esto es como están implementados los métodos del renderer de estándar pijo. Cuando el constructor eh, se crea una clase, lo que hace es inicializar, el, inicializa el terminal, cuando se destruye termina el terminal para dejarlo en el estado anterior aquí tenemos clear screen que es ya una llamada por la pantalla abajo tenéis el el refrescar que es refresh y luego cada uno de los métodos lo que hace es lo que estábamos haciendo antes en el código de los objetos que era cambiar el color poner el cursor y escribir el carácter esto se hacía en los distintos objetos cada uno lo hacía por su cuenta para renderizarse a sí mismo y ahora lo tenemos en métodos la diferencia con el renderer 2, con el ST de pijo 2, es que a la hora de renderizar, como yo tengo que hacer que todo ocupe el doble de ancho y el doble de alto, la posición donde lo pongo no va a ser X, sino 2X, 2 i y en esa posición pondré 2 de ancho y lo pongo dos veces para hacer 2 de ancho y 2 de alto, en el Y y en el Y más 1, simplemente todas las posiciones, al ser cada objeto el doble, las posiciones tengo que multiplicarlas por dos para posicionarlos en su sitio y escribir el doble. Esto es lo que hacen los dos renderers y el renderer es el que me permite cambiar y tengo el renderer manager, que es este de aquí, el renderer manager es el que tiene el puntero al renderer ¿vale? y que me permite cambiar mediante esta función que he definido, aquí este método switch renderer lo que hará es cambiar de un renderer a otro. Me he definido aquí dos constantes. ¿Vale? ¿Habéis usado alguna vez en un class? ¿Cuántos usáis en un class? ¿Y cuántos usáis en un sin en un class? Muerte. Muerte a los en un clásicos. En un class lo que hace es definir un enumerado, igual que teníamos los enumerados de C más del 98, pero a partir de C más 11, los en un class, lo que nos obligan es a que cualquier cosa que definamos aquí como un en tipo enumerado, cuando nos refiramos a ella, tiene que llevar el prefijo de clase. De modo que nunca vamos a tener dos enums que colisionen en nombre, porque es obligatorio referirse a este como terrenderer Vale, Eso fortalece el hecho de que todos los enums que usemos quede claro que son un tipo enumerado y además de qué tipo son, porque hay que ponerlo, la clase del enumerado, ¿vale? ¿No es lo mismo que si se mete la enumeración en la parte pública de la clase? No es lo mismo que si se mete la numeración en la parte pública de la clase porque entonces pertenece a la clase, esto es como otra clase aparte. Tienes ventajas e inconvenientes, hay ligeras diferencias, pero vamos, ahora a día de hoy lo suyo es tener un enum class. Luego este enum class lo puedes meter en la parte pública de la clase también. De todas formas, es conveniente que todos los enumerados tengan su tipo de enumerado. Este tipo es diferente del tipo de la clase. Quiero decir, si tú metes un enumerado aquí, los enumerados que metas aquí son del tipo de esta clase. Este es distinto. Tienen su propio tipo. Y eso genera ligeras diferencias. Tampoco es que sea especialmente relevante, no es muy serio, pero esto en particular, si te acostumbras a usar en un class, previenes la posibilidad de que luego tengas en un, en un colisión. ¿Vale? además también como fuerza a que pongas el prefijo vale porque si tú lo pones como público aquí dentro de la clase lo vas a poder utilizar sin poner el prefijo lo cual va a confundir con respecto a otros enumerados mientras que esto no, esto te obliga bien, aquí los métodos que veis primero, este método ¿qué me está diciendo este método? Este método me devuelve una referencia a CRendererManager. Pero, ¿este método qué me dice sobre la clase CRendererManager? ¿Qué es un singleton? La clase CRendererManager, como veis, en la parte privada tiene el constructor. Eso significa que nadie va a poder hacer new de esta clase porque el constructor es privado. No se puede llamar al constructor. Salvo que seas desde dentro de la clase. Lo único que puede llamar al constructor es alguien de la clase, y en particular, este método, al ser estático, que los métodos estáticos en clase, ¿qué particularidad tienen? ¿Qué diferencia un método estático de un método normal en una clase? No. No. Se puede usar sin tener un objeto de clase. Static, lo que significa, y recuerdo, static en C++ lo que significa es que aquello que es estático existe siempre durante toda la ejecución de la aplicación, desde el principio hasta el final. Por tanto, este método existe independientemente de que existan objetos o no de la clase. Y esto es conceptual, porque el código de las clases existe siempre en el binario. El código de un método existe, pero el hecho de que exista este método conceptualmente de forma independiente a la clase, a los objetos de la clase, significa que podemos llamarlo sin que haya un objeto, que es precisamente lo que queremos. Cuando no hay objeto de la clase CRenderer, llamamos a p para que éste llame al constructor y cree la única instancia que va a haber y nos la devuelva. Y podemos llamarlo con el prefijo de la clase 2.2.p usando la clase como prefijo de ámbito, y llamamos a p, porque es estático existe siempre independientemente de que existan o no objetos de la clase. Y eso, como veis aquí, pasa lo mismo. Dentro del método estático, defino como estático un objeto, la instancia, de la clase c -Renderman. Los métodos estáticos existen siempre independientemente de que haya o no otra cosa estático existe siempre pero esto al ser cRenderman es un objeto definido por mí se tiene que llamar al constructor aquí al constructor se llama la primera vez que se ejecuta este método la primera vez que se entra en este ámbito se llama la primera vez y las demás ya no ya ha quedado construido porque no olvidemos el constructor lo que se dedica es a lo que pongamos en el constructor que es rellenar la clase pero la memoria que necesita esta instancia este objeto necesita la memoria, esa es estática, significa que está en nuestro binario y que existe desde el mismo momento que cargamos la aplicación. Esto no crea memoria cuando lo llamamos la primera vez, solo llama al constructor para rellenarla, ¿de acuerdo? Y las siguientes ya no. A partir de ahí, cada vez que llamemos a p return instance. Así es como estamos implementando los singleton. Bueno, algunos los estaréis implementando con el objeto en, en el heap, haciendo new, pero esto en general es más cómodo porque el singleton va a existir uno y solo uno y todo el tiempo, por tanto, que mejor que, que sea estática la memoria y que no tengamos problemas con la memoria dinámica. Bien, el método renderer, como veis aquí abajo, bueno, el constructor me crea un renderer, por defecto me crea el renderer de, ST de pijo, del normal, al final, en el destructor de C renderer, simplemente de C -Renderer manager, me cargo el renderer que tenga, sea el cual sea, y aquí... Devuelvo el Renderer con la función Renderer para que cualquiera lo pueda usar desde fuera y esto es el método switch, así es como cambio de Renderer. Cambiar de Renderer es cargarme el que tengo ahora mismo, hago un delete me cargo el Renderer actual, hago un switch con otra variable que tengo a partir del enum que me he creado antes para saber según el Renderer que estaba usando cambio al otro. ¿Vale? Si estaba usando stdp, pues hago un new de stdp2 y el seleccionado ahora es STP2, si estaba usando el 2, hago un new del 1, y el seleccionado es el 1, ya está, es un switch, delete primero, new después, pues esta clase garantiza que siempre va a haber un renderer, siempre hago new, siempre hago delete, ¿Vale? y el renderer lo tiene la clase, devuelve un puntero para que lo usen desde fuera, con eso ya tengo toda la estructura de renderer, los dos tipos y el manager que es este último que acabáis de ver que es el que tiene el puntero al tipo que actualmente está funcionando y cuando quiero cambiar de renderer hago switch ya está con pues esa es la estructura que hemos visto a partir de ahí si os vais a cualquiera de los objetos que anteriormente utilizaban utilizaban directamente 7 de pijo ahora veréis que lo que hacen es coger man obtener el puntero al manager con el puntero ya al manager, llamo al método renderer, que es el que me devuelve, el, en este caso, bueno, son punteros, no, son referencias, ¿vale? Me devuelve la referencia al renderer, y con esa referencia al renderer, llamo a la función. Y esta, este método al que estoy llamando, drawNMLR, yo lo hago a través de una devolución, que si os fijáis en el renderer, el renderer man como decía antes, me devuelve una referencia y no olvidaros de que las referencias y los punteros son lo mismo con la diferencia de que el, las referencias son gestionadas por C++ para evitarnos que cambiemos una referencia, no puede apuntar a otro sitio distinto y cosas así. ¿vale? Tiene sus restricciones pero en el fondo se implementan como punteros, así que devolver una referencia y devolver un puntero, salvo por los usos que podemos hacer de ello en el lenguaje, son lo mismo a efectos de implementación. Renderer me devuelve una referencia a tipo Renderer sin importar cuál es el Renderer real que estoy usando. Si os fijáis ahí, RendererMan, aquí esto devuelve asterisco Renderer que es una referencia al objeto Renderer actual. El objeto Renderer actual es de tipo CRenderer y sin embargo aquí abajo... El renderer se inicializa o con new stdp 2 o con new STDP. y si tuviera otros renderers los que fuera podría inicializar cualquier otro porque este new me devuelve un tipo CRendererStdp que al asignarlo aquí se convierte a CRenderer de modo que esta variable este atributo está apuntando a un CRendererStdp pero como tipo CRenderer porque este y este comparten interfaz, están definidos a través de la herencia y permiten que yo haga ese cast. Y eso me permite usar muchos subtipos con el tipo del padre. De modo que yo, a partir del tipo del padre, solo puedo hacer las operaciones definidas en el padre. Si un hijo tuviera una, una operación definida, un método distinto que no estuviera definido en el padre, no podría usarlo a través del puntero del padre. Pero toda la interfaz que es común sí que es lo que yo quería en este caso. Así es que eso me garantiza devolver un eh, renderer donde estaba aquí. Aquí. Me, me garantiza que esto de aquí me devuelve un tipo CRenderer referencia y yo llamo a DrawNMLR sin preocuparme de a dónde de verdad está apuntando ese renderer. Ese renderer puede ser STDP, puede ser STDP2, puede ser SFML, puede ser Irlitz, puede ser lo que me dé la gana. Yo llamo al método que sé que está definido y da igual al que esté apuntando de verdad, porque yo uso la interfaz común. Eso hace que esta línea de aquí no tenga que cambiar ya más, a no ser que cambie la forma de usar, pero entonces tendría que cambiar también todo. Pero si la interfaz, es decir, los métodos son los mismos, esta línea no la tengo que tocar más. Yo ya puedo crear nuevos renderers, sin que la aplicación se entere. El resto de la aplicación puede permanecer exactamente igual. Hago un cambio en el renderer y todo lo demás funciona. Dime. La palabra la palabra virtual lo que hace eh, vamos a ver por dos partes. La palabra virtual lo que hace es definir un método que va a ser sobrescrito por hijos, ¿vale? De modo que tú lo que estás haciendo con eso es decirle, este método, aunque yo lo defino en una, en una clase, puede que en realidad tengas que llamar a una clase hijo, que es lo que está pasando aquí. Yo puedo tener un puntero hacia renderer, pero cuando llamo a esto, llamo al objeto real que hay detrás. He creado un objeto stdpijo, renderer stdpijo, lo he casteado a renderer, lo he devuelto, este lo usa como renderer, pero cuando se llama, se llama al método real de stdp. Lo, de, lo del destructor de virtual lo veremos ahora después porque es un uso ligeramente distinto. ¿Vale? Lo, que, lo que ocurre por dentro cuando hacemos virtual es que se crea una tabla que se llama la VTable, ¿vale? la VTable en inglés, que es la que tiene punteros a los métodos reales que hay que usar en cada momento. De modo que nuestros objetos, aunque sean de tipo C-Renderer, llevan consigo una tabla en la que están apuntando a los métodos reales que yo tengo que llamar, para que él sepa que cuando yo llamo a drawN tiene que llamar al del tipo real que es, a stdp y no a stdp2, o viceversa, según el que tenga, ¿vale? Y si tuviera 200, igual, yo tengo una tabla que me dice, cuando alguien llame a este método, este objeto, ese método es el de esta clase de verdad. Eso se hace con una tabla de punteros, simplemente, que va junto con el objeto, la b-table. Y como es la tabla virtual, hay que definirlos como virtual, ¿vale? Todo eso es una cosa que, en principio, si no domináis el tema de cómo funciona lo de virtual, la tabla virtual y demás, deberíais repasarlo, porque es, digamos, el core de C++. El core de C++ es la, eh, la posibilidad de hacer herencia y de hacer subtipado. Sin eso, no existiría C++. ¿vale? No quiero decir que las demás cosas no sean importantes, pero es que eso es... El tema de los objetos. Si, no, si los objetos no pudieran heredar unos de, ocho, de otros, no habría nada de diseño orientado a objetos. ¿Vale? Bien. Visto esto, creo que ya entendéis más o menos cómo funciona todo. Ahora, como decía, la pregunta es: ¿por qué es virtual un destructor? Tienes una teoría un poco trambólica. Me gusta. No necesariamente si no lo haces crea uno por defecto Vale, sí pero al decirle virtual estás diciendo que ya, o sea, que él no tiene por qué implementarlo y al no poner igual a cero no estás obligando a nadie o sea, es como no tienes que escribir si nada eh, No exactamente y de hecho este es virtual y está definido Ahí lo tienes. ¿Por qué el destructor es virtual? Solo es virtual el 2. Solo es virtual el 2. Solo es virtual el 2. Seguro. No. O te habrás confundido con la implementación, donde no hay que poner virtual, con la declaración, que es donde se pone el virtual. ¿Qué es lo que hace virtual después de haberos explicado? Después de haberos explicado para qué sirve virtual y qué es lo que está haciendo exactamente, ¿por qué yo quiero definir un destructor como virtual? Y una pregunta más interesante: ¿dónde debo definir el destructor como virtual? ¿Qué puede pasar? Después de conocer lo que hace virtual, que básicamente crea la tabla virtual para que luego después se llame al método que toca, ¿qué puede pasar si en una jerarquía de clases algún método destructor no fuera virtual? En este caso puede ser al revés. ¿Qué puede pasar si yo intento destruir un cRenderer, por ejemplo, y el destructor de cRenderer, en este caso tengo cRenderer aquí, que no tiene destructor? ¿Qué puede pasar si este destructor no es virtual? Que aquí no hay destructor, ¿qué puede pasar? Aquí, señores y señoritas Tenemos un leak Un leak muy grave Cada vez que yo cambio Estoy haciendo un delete Si os fijáis Me voy al CRenderer renderer Manager Aquí Y cada vez que cambio hago un switch Hago delete M-Renderer ¿De qué tipo es M-Renderer? MRenderer es un puntero a C-Renderer, De modo que cuando yo hago delete, ¿a qué se llama? En este caso se llama al destructor de CRenderer. Porque es el tipo del que esto está hecho. Si me vengo a CRenderer y resulta que el destructor yo no lo he definido, ¿qué destructor está ejecutando? No. El por defecto. Y el por defecto no es virtual. Y está ejecutando el por defecto de esta de aquí. No va a llamar al destructor hijo. ¿Y eso qué efecto va a tener si no llamo al destructor hijo? Imaginamos que, que yo cierro la aplicación y no se llama aquí, que es el destructor del hijo. ¿Qué es lo que pasa? No se hace el stdp terminar. Y como no se hace el stdp terminar... Se queda esto bloqueado porque no hemos vuelto a poner el terminal en el modo normal. Esto está pasando simple y llanamente porque aquí yo no he definido un destructor virtual. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve si yo pongo igual a default. Si yo hago esto, no me va a compilar porque tengo que implementar el destructor. Acabo de declarar un, constructor, un destructor pero no lo he definido. Si yo hago esto, le digo que el destructor del padre es el por defecto. Estoy diciéndole que este destructor va a ser el mismo que tenía antes, sin que yo tenga que escribir nada, ni escribir las llaves abiertas y cerradas, ni nada. Vale, El destructor por defecto de esta clase. Pero ahora sí es virtual, eso significa que esa, ese método, el destructor, va a ser añadido también a la tabla virtual, y por tanto cuando yo haga el delete de mRenderer y se llame al destructor, no se va a llamar al del padre, sino al del tipo del que yo soy, igual que se está haciendo con los demás métodos. De acuerdo, así que ahora voy a ver si arreglo el terminal, vuelvo a compilar y técnicamente con esto estoy arreglando el problema de que no se cierre y ojo, el problema más grave que tendría de que si no llamo al destructor de un hijo, la memoria que se libera tampoco es la del hijo, se libera como si fuera el padre. Imaginaos que un tipo padre, yo tengo una jerarquía y el tipo padre ocupa 10 bytes, y el tipo hijo hereda todo eso y además añade dos atributos nuevos, puede ocupar a lo mejor 20 bytes. Cuando yo haga delete, si se hace delete del padre solo, se eliminarían como si hubieran habido 10 bytes en memoria, mientras que en realidad ocupaba 20 porque era de tipo hijo tener cuidado con eso, que es muy grave no tener un destructor virtual en una jerarquía. Ahora esto, si yo hago así, funciona, y si le doy a salir, se cierra porque ahora sí se está llamando al destructor de los hijos. Y por eso era lo del tema de virtual. ¿Dudas que tengáis respecto a todo esto? Dime. Eh, Había un punto h donde a eh, varias variables les ponen un valor por defecto, en la va la uh -huh. eh, Entonces las variables se inicializan ese valor o... Esto es aquí. Sí. ¿Eso las inicializa ese valor por defecto? Siempre. Sí. No siempre. Quiero decir, esto es lo mismo que ponerle en el constructor los inicializadores pero si tú en un constructor de esta clase pones inicializadores, tomará los que hay en los inicializadores. Si no los hay, usará estos. De modo que esto es una forma de poner un valor por defecto para todos los miembros independiente del constructor que uses. Y puedes, por ejemplo, tener el valor por defecto para todos y que un constructor concreto solamente inicialice aquel que lo hace de forma distinta los valores por defecto. Esto es a partir de C11. No sé si hay alguna diferencia. Creo que hay alguna diferencia en el 14, pero ahora no sabría decirte. Más. Si no tenéis más dudas, hay una implementación de esto que acabáis de ver. Hay una implementación en la que se puede hacer switch a SFML. No sé si compilará aquí, porque no la he probado. Veréis que hay un montón de cosas distintas que están hechas para que haya renderer en ST de pijo y en SFML. No está completo, ¿vale? Faltan cosas, pero funciona. Por lo menos funciona lo básico, que es el cambio. Y además, la implementación es distinta por otro motivo, porque en este lo que tenéis es que en lugar de ser una interfaz pensada para llamar a métodos del renderer como hemos hecho antes, que es la versión más sencilla, es una interfaz pensada para que el renderer, cada uno el que sea, tenga sus propios objetos de renderer, que es lo normal. En SFML tenemos sprites y tenemos distintos objetos que se generan, que no es llamo a la interfaz para que me pinte un sprite, sino que tengo que cargar una textura, crear un sprite, todo eso son objetos que forman parte de un renderer concreto. De modo que lo normal es que vayamos a querer tener que cada renderer genere sus objetos distintos y si esos objetos además están distribuidos en nuestra aplicación, cuando cambiamos de renderer hay que cambiar los objetos también. Todo eso lo hace este eh, ejemplo de aquí. Sí, está en, el, está en el repositorio, solo tenéis que cambiar la rama renderer.sfml. Bueno, el ejemplo que habéis visto y esta versión, ninguno de ellos tiene una, una parte que falta, que es que había que tener en cuenta que el Keyboard Manager también dependía de ese, de ese TDP. Vale, aquí veréis que además tiene, tiene otro carácter. ¿vale? Puedo cambiar. Y si no me equivoco, era con esta tecla que le doy. Y aquí falla. Porque me falta algo. Se ve que no ha, no ha podido inicializar Sfml. Es lo que ha fallado. Algo me fallará aquí en la instalación de Sfml. Pero bueno, si lo probáis y tenéis Sfml bien, técnicamente lo que tiene que hacer, no ser sé que le falte algo aquí, no, esto está bien. Lo que tiene que hacer es abrir una ventana de Sfml en la que se ve Sfml funcionando bien. Porque ese, ese throw que ha hecho es que no va Sfml. Una de las cosas interesantes es, si yo ahora, en vez de tener, como tenía, un objeto que se define por un carácter, tres colores, X y e Y, si paso de eso a tener un sprite, ¿cómo generalizo los conceptos? ¿Cómo generalizo el hecho de que yo pueda tener un sprite y un carácter y que los dos los use el juego sin preocuparse de si es uno u otro? La forma de hacer eso, veréis que es que los renderers, cada uno tiene su cosa, a ver dónde está el render principal. Renderer. Aquí. Los renderers, ahora como tienen que generar objetos en esta versión, lo que tienen es que no sé si lo veréis desde ahí, tienen para crear sprites y crear strings, de modo que los renderers los he convertido en una especie de fábricas. Los renderers, en lugar de tener métodos a los que yo llamo para que rendericen, yo puedo llamarlos para que me generen objetos de ese renderer. De modo que cada renderer es como una fábrica de objetos de ese renderer. Y cada uno de los objetos que yo genero, como van a ser distintos en lugar de pasarle por parámetros los datos, lo que he hecho es llevarme los datos a la capa de datos, es decir, ponerlos en ficheros. Aquí en, en ficheros veréis que... Uh, si Está aquí, eso es. Aquí veréis que hay una carpeta graphics, y la carpeta graphics tiene SFML y STDP, y por ejemplo en STDP veréis que hay gráficos para cada cosa, y dentro de estos... Si yo hago un CAD de uno de ellos, es simplemente un ficherito de texto que tiene el carácter y los colores. Mientras que si me voy a la carpeta de SFML, los mismos gráficos en SFML ah, CAD no, son PNGs, que son los sprites. De modo que tengo los gráficos de un, de un motor, de un renderer y de otro, definidos en cada uno en su carpeta. Así es que eso me ahorra que el juego tenga que saber esos datos y tendría que pasárselos aquí a través de la interfaz. El juego lo que hace es decirle, cógeme este archivo y él lo cogerá en función del renderer que sea. Veréis aquí también una cosa muy curiosa, esto que es lo que quiero que veáis. Tengo para crear string y crear string impl. Esto es lo que os he contado antes del idioma p impl. Aquí veréis que un objeto el que sea, todos los objetos tienen una implementación. Aquí hay un impele y hay un -Renderer obj que son los padres de los objetos, de las jerarquías de objetos que puedo generar con cualquier render. Tengo varios renders y todos los renders generan objetos, sprites, en este caso, y strings, que son los dos conceptos que yo he creado. Sprites y Strings son lo que funcionan los dos. Tengo un objeto y el objeto tiene una implementación, que es lo que os he dicho antes. Mi juego va a utilizar objetos CRenderer OBJ. En mi juego tienen c -Renderer OBJs a los que se llama a Draw y a SetPosition para posicionarlos y para dibujarlos. Esto es lo que van a tener todos mis objetos del juego. En lugar de llamar al renderer y decir renderízame con este método, cada uno tendrá su objeto gráfico como un objeto cerrenderer OBJ con un set y con un draw, ¿vale? Pero este a su vez, todos los objetos tienen que poder cambiar de implementación cuando yo cambio de renderer y no el juego no tiene que enterarse. Por eso todos mis, todos mis objetos del juego tendrán objetos de OBJ que luego después tendré yo un vector de cerrenderer OBJ a los que les cambio la implementación cuando cambio de motor les cambio este puntero. Y los Crenderer OBJ, como veis, están implementados aquí llamando a la implementación. Draw, llamo al draw de la implementación. SetPosition, llamo al SetPosition de la implementación. Así es como implemento los objetos. Y hago que cualquier objeto que esté en cualquier parte de mi aplicación, que lo esté usando cualquier otro, yo solamente le tengo que cambiar el puntero a la implementación y los demás no se enteran de que ha cambiado de implementación. Siguen usando la misma interfaz, siguen usando incluso el mismo objeto y no hay problema, aunque haya tenido que distribuir objetos sprites por toda mi aplicación. Es lo mismo que he hecho antes con el renderer, pero aplicado a los objetos y tengo otra jerarquía de objetos. Le podéis echar un vistazo, podéis compilarlo, podéis verlo... Como os digo, ahora en este portátil no lo había probado, pues me imagino que hay algún problema con SFML, a lo mejor no va, eh, a lo mejor es un problema con, eh, con OpenGL o algo y por eso no puede abrir el contexto, lo que sea. Lo probáis en el vuestro cuando compiléis, al darle a la y tiene que cambiar al renderer de SFML y entonces lo veríais funcionando. Sin teclado porque eso todavía no está implementado, pero eso podríais hacerlo como ejercicio. Esto que hemos visto aquí es súper importante para vuestros renderers que tenéis que meter ahora, vuestros motores propios. Pero no solo vale para los motores, este ejemplo que habéis visto lo podéis aplicar a cualquier cosa de vuestra implementación que queráis independizar uno de otro. Si queréis independizar la interfaz de implementación con los, los patrones strategy, que es el que hemos utilizado primero, y el idioma pimpl, que son más o menos lo mismo... Con esas dos cosas podéis independizar la interfaz de implementación en cualquier parte y hacerla intercambiable. Y eso os va a ser muy útil. ¿Tenéis alguna dudilla más respecto a esto? ¿Está claro? Esta versión es el mismo ejemplo que teníamos, ¿vale? el ejemplo ex subrayado ¿vale? Voy a poner la url. Ese es el ejemplo, hacéis un switch a esta rama y entonces tenéis todo lo que acabamos de ver ahora con el renderer de SFML y con los objetos cambiados, distribuidos, todo ese tipo de cosas.